Esto, pero no le sale, ando con el combo VIP, los anormales. This music, check, yeah, y ustedes lo saben. Su grupito disparto, un regular. Si la música fuera droga, la trafico en todo Paso a paso, no sé por qué ahora tan cansados. Será porque my life lo tiene atrapado. Sigo y sigo en esto, aunque no esté facturando. No, no me molesten, yo ando en la mía. Ustedes me quieren firmar, por eso tienen envidia. Yo ando pendiente del moneno, pendiente de su vida. Mejor sigan su camino y no sigan esta vida. This music, yeah, ustedes lo saben. This music para tus regulares. This music, yeah, ustedes lo saben. This si es para tus regulares You've para <risa> a <risa> lock after <risa> Y ando relajado, Andan pendientes de mí, pulsaré And end You've got a <risa> lock after me Y ando relajado. Que tú puedes parecerte, que ha sangrado en banda y nada ha sido suerte, never back down, siempre voy de frente, la música es mi pena y la droga va en la mente, la policía me busca pero no me encuentra, escribo mis temas encima del penta, ya no duermo nada y las noches son aletas. ya aunque soy un gato en mis temas respetan, no soy como tú, eres del montón, regular news y me dan su devoción, paga mi horario y te escribo una canción, puta ya es la hora que tu admiración. You are y ando relajado, andan pendientes de mi fusaré, un para la gafan.